En este video vamos a ver varios consejos para sobrevivir a un bike park pasándolo bien arriba de la bicicleta de la manera más segura posible. Primera bajada del día en el bike park de Chillán. Tomárselo con calma la primera bajada, dependiendo de tu nivel, el ritmo que le pongáis. De es calentar los músculos de buena manera bueno. tranquilo absorbe dobla Todo esta bajada ya la hicimos ayer entonces sabemos que no pueden estar muy cambiados de un día para otro y se pueden dar con tranquilidad sabiendo que sabéis más o menos qué es lo que viene no hay que llegar al bike park y volverse loco es el peor error de todo por muchas protecciones que tengáis lo no más inteligente usar la cabeza hacer un poco de chaya <risa> al final tu cerebro es lo que va a ser la mejor protección al final del día ¿Cómo estuvo Dani? Bueno, man, pero me quiero la abajo, ¿verdad? No, eso es amateur, amateur. Ya que hicimos Condor 1, ahora Novicio. Esta Condor 1 era una que me resultaba. Es una pista que me resulta bastante cómoda. Novicios no la he recorrido, así que esto es nuevo este año para mí. Pero esta pista es más tranquila en teoría. Tiene menos desnivel, es mejor para un principiante, pero y lo otro que tienes que es una pista súper poco concurrida, así que no vaya a haber mucha gente acá por ende no va a estar frenando gente como en Condor 1, que es una pista que la recorren un montón y vamos tranquilos reconociéndola, a ver que no haya nada raro este año para después poder darle más duro y vamos hablando solo, por el bosque, arriba de nuestra bicicleta que viene un poco de freno Tratar de tomárselo con calma Para no estar fastidiando las primeras bajadas Y en el evento alcanzo caso perjudicar a tu grupo de amigos Porque te lesionaste o cualquier cosa Sí, En realidad lo divertido de esta pista es que no tiene mucho desnivel No tiene bajones inclinados Pero de que es técnica ¡Wow! <risa> Ya lo dije yo eh, um, es una pista súper entretenida para tratar de ir lo más rápido posible porque no es fácil si la haces despacio puede ser fácil y ahí el nombre novicios de una pista tremendamente entretenida acá hay unas rítmicas que son muy peligrosas algunos años y les tengo susto pero están funcionando bien parece estoy tratando de ver lo más adelante posible para no tomarme con nada raro oh, ya con el cuerpo más calentito <risa> empezamos a saltar uno cacha el tiro cuando se empieza a sentir más confiado arriba de la bicicleta después de hacer las pistas con las que te sentís cómodo. Vamos a meterte en la que te sentís más menos fluido. Oh, muy bien. Arriba, abajo. Abriéndose harto en los peraltes. Y aquí para la derecha. Es el truco este padre de esperante. ¡Uy! Estaba yo abajo. No está todavía tranquilo porque no la conozco, pero es como para allá. Ahí se puede salir volando. No entré mal al peralte pero suficiente para mí Y acá queda puro ritmo está abajo A la izquierda, peralte completo Peralte por arriba, abajo Aquí cruzo a la izquierda y frena con todo Esto ya son más tips de bajar que cualquier otra cosa como consejo, tírate las pistas que más está como ven al comienzo. Anda a tu ritmo, no te presiones, tómatelo con calma. Y no puedo parar de decirle que la mejor protección, la mejor defensa para los porrazos uh, es usar la cabeza. Ni una protección va a ser más importante que eso. ¡Qué rico, weón! Oh, ya cuarta bajada uno se siente como en casa. siempre usando la cabeza, ante la duda frena un poquito esto es muy corto muy corto también en plano oh, este es brutal ya en este punto estáis tan cómodo con la bicicleta y el cuerpo calentito que es harto más difícil caerse y si la bicicleta te hace una mala maniobra vaya a tener hartas mejores posibilidades Desafar. un punto muy importante aquí nunca pares en la pista, siempre hasta un costado ahora por reglas del bike park no se puede sesionar un lugar o sea que si quieres hacer esta bajada no puedes bajar y subir ni por la pista ni por el costado tienes que hacer tu bajada completa punto muy importante Nicolás y ahora que dejamos pasar a las personas que dan un poquito más de espacio, a soltarle, <risa> vámonos. Uh. Y con esa simple parada no tuvimos que pedir pista, no tuvimos que molestar a nadie. Motivación, Dani. Uh, uh. Esta entrada torija, oh, un hoyo brutal! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. esta pista tampoco la conozco mucho y me tiré con un desquiciado y ya casi me voy a piso así que vamos oh, a ver cómo sigue va el Dani. Uh. Step up. ahí va el Dani ahí va el Dani Esta se llama curvita, yo creo que por estas curvas de acá, que son brutales Hay que acostar la bicicleta, meterla rápido no, no me salió tan bien, pero me salió mejor que la vez pasada Y a esta altura, estamos practicando No volviéndonos locos, pero practicando Si le pedí el límite, estáis arriesgando un porrazo fácil Una recuperación probablemente larga Y todo lo que conlleva andar en bicicleta O sea... Lo peor del mundo. Zapateo acá. Te uh. frutal. Zapatea y dobla. Oh, uh, casi me como esa. Uh. Buena, buena. Bacano! Muy bueno. Ah. Aspectos importantes desde el punto de vista técnico puede ser andar trayendo set de llave Allen, parches, tripas para los tubulares, líquido tubular, bombín, bombín para talonar tubular, que es algún tipo de tanque, grasa, lubricante cadena, todas esas herramientas la verdad no cuesta nada meterla al auto y seguro te van a servir entre bajada y bajada o cuando llega al bike park y te des cuenta que no le has hecho manutención a tu bicicleta. Clásico. Lo que nos pasó todo el primer día esta recta acá te lleva muy fuerte a una zona de bumps que yo prefiero tirarle el ancla un poco y tratar de darle ritmo ahí está, casi me salgo contra el árbol uh, perdón por eso expresión oh, ese es como va a caer en el peralte mismo una clave para durar todo el día, haciendo todas las bajas que te va a exigir el subir a la nivel todo el día es mantener la mayor cantidad de peso en los pedales, mientras vas bajando. Tus piernas son lo más firmes en el cuerpo porque sostienen todo tu peso todo el día y les va a ir mucho mejor que los brazos tratando de mantenerte arriba de la bicicleta. Oh, freno con todo lo hice pésimo hablo y me distraigo si sí, si sí. um. me encanta esta pista bro. ciego esa la conocía así que por eso me tiramos menos fuerte uh. rico bacán mini repecho y ya estamos otra, otro punch, otro golpe de adrenalina para el cuerpo. Oh, se agradece. Oh, bacán. Bacán, bacán, bacán. A estas alturas tienes el cuerpo acompañándote, la conciencia limpia y solo queda disfrutar. Gracias chiquillo. Hagamos un recuento, don Nicolás. Hemos bajado novicios, Condor 1, hemos bajado Condor 2, motocross, hicimos curvitas recién, hicimos curvitas recién y hicimos supercross. En orden de dificultad, ¿cómo las pondríais? Novicio, curvita. Curvita es más difícil que Condor 1, ¿Sí? creo yo. Tiene un bajón de piedra y tiene un bajón en curva. Yo, a ver yo partiría con novicios si la andas despacio seguiría con motocross también si la andas despacio incluso metería supercross y por las tres más difíciles la más fácil pienso que es Condor 1 después Condor 2 y la más complicada de todas las pistas acá creo que es Curvitas a diferencia de Don Nicolás aquí. Sí. así que si te gustaron estos tips para sobrevivir a un bike park y no caerte en la primera Bajada <risa> Dale un like Si tienes algún amigo que tenga el clásico amigo que siempre se cae en la primera bajada del bike park Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro! Puedes tener las mejores rodilleras, puedes tener las mejores coderas Un cuello tipo tortuga y una jofa gigante y la mejor bicicleta del mundo Nada de eso te va a salvar de un buen porrazo y lo único que va a hacer la diferencia realmente está acá. Así que ante cualquier bajada, ante cualquier obstáculo, cualquier salto, cualquier cosa que vaya a hacer arriba de la bicicleta, la primera barrera de defensa es la cabeza. Así que con esto cuidas todo tu cuerpo y te mantienes andando en bicicleta contento y no lesionado como algunos amigos que tenemos que lo hemos apoyado en sus malos tiempos. Pasamos pero. Sus límites ¡Uy, uy, le molas! Así que eso es todo. Espero que le haya servido.